Asumiendo que, que quizá vamos tarde porque hoy justo primero de mayo aplica esta tarifa, hay que decir, seguramente ustedes también vieron eh, diversos funcionarios comentando que se estaban haciendo las gestiones, inclusive en una primera información le ponen la etiqueta de noticia falsa ¿no? porque decían que no era verdad que el Estado de Quintana Roo no iba a tener la, este subsidio pero como hay, hay mucha información eh, luego no sabemos cuál es la, la correcta el tema es que efectivamente el Estado de Quintana Roo queda fuera del subsidio pero esto no es con la Comisión Federal de Electricidad porque al final la Comisión Federal de Electricidad lo único que hace es cobrar las tarifas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, le ordena a través de un estudio que hace la Comisión Reguladora de Energía. Y es una serie de factores los que se analizan, pero... Eh, si vemos, por ejemplo, el INEGI eh, en, la, en el mapa que maneja de las temperaturas del país, la península de Yucatán es igualita, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y sin embargo, Quintana Roo quedó fuera de, de este subsidio. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que la gente a la gente le va a llegar el recibo de luz. Este, más alto que cuando obviamente se tiene el subsidio y las tarifas son diversas eh, hay una cantidad de, eh, de más de una veintena de tarifas pero la, las que afectan aquí pues obviamente son las tarifas que afectan a las casas de habitación en donde se va a ver reflejado un aumento significativo eh, por eso aclaraba que que quizás vamos tarde, pero porque hoy empieza, pero quizá también algo podamos hacer desde esta legislatura, una vez que no se pudo hacer desde otras gestiones, vamos a decirlo así, porque no hay razón con esto termino, de, de que no nos den un trato igual a, a Yucatán y a Campeche que según este un, una entidad oficial como es el INEGI tiene la misma temperatura. Es cuando es cuanto, gracias.